Soy Playmars y aquí estamos en esta lista De... Un momento No entiendo en Un momentito chicos Vale, que vuelvo jo, espérate Algo ha pasado aquí eh, global, no A ver si, sí, sin la global Vale, ahora creo que sí, ¿no?

Vale, ahora sí La forma original se me ha colado Vale Vale, un momentito chicos Que vuelva atrás Porque me lió todo Vale, solo me falta poner esto A ver Vale, un momento chicos Que estoy ahí Lo tenía que haber dejado puesto La rosaleda, a ver

Vale, Rosaleda, ahí estaría. Ahora sí, Vale, ahora creo que sí. Hola, muy, muy buenas, chicos. Soy y play más. Si estamos en esta convocatoria de septiembre de la Liga de Naciones, está el Nation, Nations League. Y bueno, con los partidos cruciales que nos puede poner a España.

Eh, certificar grupo y ponernos arriba para podernos clasificarnos otra vez la final a 4 sería increíble ganar estos dos partidos el 27 y otro el 24 de septiembre entre, ante, ante, ante los suizos en Zaragoza y, y en Braga ante Portugal y bueno pues esta es la convocatoria eh, que vamos a ir viendo

vale, así que vamos allá y os voy diciendo, vale, vale Unai Simón, que ya sabéis de dónde es del Athletic, portero de Athletic Vos con los porteros, Unai Simón que está ahí, vale vale, Robert Sánchez que está aquí, que es del Belfort ya lo sabéis, David Raya otro jugadorazo que está por aquí vale eh, Jordi Alba del Barça ya lo sabemos, eh, Gaya

eh, José Luis Gallá, que era del Valencia pero está, me parece, en el Manchester, puede ser Manchester City, me parece, creo vale, luego está Diego Llorente, que le he tenido que quitar para meter otro jugador, Eric García, que es también del Barça, Hugo Guillamón que es otro jugador no me acuerdo del equipo que es César Acilicueta, del Manchester City eh, Carvajal de Real Madrid Rod Rod Rodrigo

de Manchester City también y Sergio Busquets del Barça que está por aquí que lo tenemos aquí a Busquets vale lo siguiente siguiente Pedri que es del Barça Pablo Pablo Páez también del Barça eh, Marcos Llorente del Atlético de Madrid del Atlético de Madrid eh, Pablo Sarabia que es de, del PSG también

eh, Iñaki Williams, novedad enorme en esta convocatoria. Asensio, Marco Asensio del Madrid. Jorge Iglesias del... ¿Cómo se llama este equipo? Del... Joder, lo diré. Del Betis. Y Ferran Torres del Barça. Así que bueno, esa es la convocatoria de casi de 24

jugadores son que yo he metido digo de 25 que yo he metido 24 y bueno pues ahí está la convocatoria así que ahora echaremos un partidete para que lo veáis eh, es España que vamos a jugar ahora mismo es el España Bélgica en La Rosaleda haciendo ficticio, haciendo ficción al, al Suiza España que va, a hacer, que va a hacerse y bueno pues espero que os guste antes voy a hacer la planificación y ahí estamos ¿vale? vamos allá

Hola, hola, muy buenas chicos, estamos en este estadio de La Rosaleda, estamos aquí en Málaga y bueno, estamos en este amistoso internacional, este Málaga-España yo perdón, uy, este Málaga-España, digo este España-Bélgica, eh, eh, yo soy Playmas y bueno, está, estaré comentando este partido a pie de campo, ahí están los jugadores en este...

Este estadio de la rosaleda a nuestra derecha apareciendo luego están los belgas a nuestra izquierda y bueno, vamos a escuchar los himnos de ambos. Y espero que os gusten, vamos allá, empezamos por el de España. Y ahora, ahora el de Bélgica ahí está, ahora el de.

Bélgica, ahí está, con Romero, Lukaku, con todos, es, con todos los jugadores Bergan, Berthogen, Carrasco, Hazard, Courtois, bueno, todos ellos ya sabéis que son unas estrellas enormes, La, el 11 con Unai Simón, luego Gallagher, Pau Torres, Eli García Carvajal en las defensas, luego Mediocampo, Pedri, yaki Williams, digo...

Nico Williams y Busquets y luego delanteros Asensio, Murata y Iglesias. Ahí se va a quedar el 11 y bueno, pues vamos a ver ahora el 11 belga. Por este otro lado, este 11 belga antes harán esa foto de foto los dos equipos y ahora nos prepararemos para decir el 11 de Bélgica.

Vale, con bertogen de nayer al ahí en las defensas luego en medio campo carrasco, carrasco bichel castán y de Orin, y luego delante el hazard y anakin y luego ya el toro enorme de, de bélgica rumero Lukaku, chicos ahí está

y bueno, pues ahí está, ya va sacando ahí Bélgica ahí con Romero Lukaku el toro ahí está, ya la tiene Bixel, aunque ya la tiene rápidamente Bak Bakagen, cuidado con ellos. Es pues una máquina, ya la tiene Castagne, vamos a ver si los sí, sí. los podemos eh, pues sentenciar. sentenciar, vamos a ver si lo, si lo logramos hacer, lo tiene Carrasco ahí perfectamente

que ya la tiene morata vas a ver ahí la tiene iglesias aunque le queda un poquito cortita la recupera iglesias de bertogen cuidado la tiene la del veiden la tiene morata morata la tirar morata el tiro Uf, madre mía qué parada de courtois vaya para de courtois en el minuto 2 ahí está la ahí está ese tiro de morata y bueno que esté en las manos de courtois

Va a sacar ahora mismo, eh, mismo Asensio, ese córner, ese primer córner de la selección, la da Busquets, hacia afuera, la tiene Nico Williams, viene, la tiene Pedri, va a tirar Pedri. Otra vez la saca con las manos Courtois, Segunda oportunidad en este minuto 3. Primeros minutos y pasos de este primer. de esta primera parte.

Vale, ahí la va a sacar otra vez. Williams ahora la tiene Morata. A ver, Morata. ¿Cómo la sacó ahí en Stemis El jugador belga. Y la tiene otra vez Nico Williams. A ver ahí. Nada, la saca fuera. Aunque la saca fuera. La... No sé No se sé, complica Eric García. Se la pasa al Nico Williams. Otra vez. Cuidado, la tiene a puntito. está puntita. A ver si sale por ahí. hoy La tenía, pero no luchó con ella. Nada. La sacó Lukaku.

¡Qué cabezazo pegó Lukaku para sacar esa pelota! ¡Madre mía! La tiene cuidado de Brin. Se van ellos, la tiene Wistel. Wístel allá pasando al medio campo con Lukaku. Haciendo esa combinación con Hazar. Yanaken, cuidado con Yanaken, que viene, que viene, cuidado. Se la dan a Lukaku ¡Wow! Fuera esa pelota de Yanaken. Vaya pelota. Ya la pasa ahí perfectamente una Simón que la tenía. La tiene Busquets ahí

que se ha equivocado ha hecho falta incluso se la pasa de García la pasa ya Borja Iglesias esa pelota con ese pase y la tiene Morata se equivocó el jugador belga cuidado con Lukaku cuidado Lukaku que llega fresco madre mía menos mal va a ser córner o qué tío? va a ser penalti de Pau Torres no me lo creo el minuto 9 penalti chicos

penalti de Lukaku para hacer el hacer para hacer ahí el el bélgica 1 españa hacer en los primeros minutos aunque rápidamente nos respondemos Ahí la tiene de brin cuidado de brin de brain que entra por aquí cuidado ahí, está solito está solito en el área española cuidado llegamos llegamos perfecto ahí Cuidado aquí

Uf, madre mía Lukaku, no me ha un ahí sin duda, nada. No pues otro córner ahí. Vale, va a ser otro Lukaku. Hay que estar atento ahora, a ver, atento ahora. Uf, la, la escupe, la, el balón ahora mismo, esa pelota. Nada. Se le quedó. A azar fuera esa pelota. Ya tiene carvajal, hace un buen. hace

Uh -huh. un gran pase al hueco ahí con Murato que se la quitan rápidamente no tiene la pelota ni un segundo la selección cuidadora Después la quito ahí perfecto vamos a ver Pedri se la pasa Borja Iglesias perfecta, a ver ahí la tiene mm, Nico Williams ahí la tiene Murata a ver, ahí pude meter bus uh, fuera esa pelota de Pedri madre mía la que ha tenido Pedri ahí

pues la ha tenido se le ha ido bastante lejos pero bueno minuto 14 va a sacar cultuosa pelota en medio campo se la envía a la la tiene carrasco cuidado ellos hay en medio campo que organizan muy bien el juego perfecto ahí el que tal la tiene pedri aunque ya la baja

Uf, se le atasca ahí un poco A, a, a Nico Williams, cuidado ahí No, Borja y es fuera de juego. La tienen fuera de juego, Minuto 16 ya Ese ha sido un error mío Ese gol, la verdad, no tenía que haber pasado Desencaje, pero bueno Aquí seguimos chicos, con Bertogen ¿eh? Cuidado este, en este En esta Este carril derecho, cuidado con cazar La tiene jazar se puede ir de jazar. Cuidado <coughs> con Carrasco

Oh, menos mal que la hemos sacado Menos mal Vale, va a sacar de Bruyne esa pelota Cuida ahí A ver qué hace No Uf, ya Creí que Creí que se iba fuera, Pero no, cuida ahí Nada, se equivoca ahí Yanken, cuidado Cuidado <coughs> oh, no, ahí

muy buena, y la cogió nunca no, no casi la chico, va a sacar otra vez, de... <coughs> va a sacar otra vez de Brin, cuidado ahí. Muy bien, la envió fuera, la tiene Asensio, tiene que todo, todo Asensio para irse, cuidado ahí. Le intenta enviar arriba, pero se, se con, será con Denayer, hay que tener cuidado ahí, la tiene Bertogen, se la quita rápidamente Borja Iglesias, a ver ahora la tiene Morata, a ver Morata.

Oh, madre mía Qué parado? ¿He hecho para de he chocurtois para donde Curtois ahí tiene Lukaku cuida con Lukaku muy bien ahí el Nico Williams de la pasa a Borge Iglesias la tiene perfectamente ahí pediría pedir esa pelota pedir como se el gol

y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de España de Pedri en 22, Qué golazo, mi tío Pedri, chicos, para igualar el partido. Menos mal, porque ya lo íbamos necesitando. Vaya el golazo esta selección belga, qué difícil es. <coughs> Aunque es verdad que hemos perdido muchos balones, las cosas como son, muchísimo.

perdió muchos balones ahora minuto 23 para poner el empate España 1 gol de Pedri la tiene Morata, cuidado, la tiene Morata perfecta, la pasa tiene la tiene Castaigne está intentando ellos de salir de ese medio campo cuidado con Busquets, la tiene perfecta a ver ahí, la tiene Asensio para tirar Asensio, a ver si tira Asensio y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Asensio para poner España 2

Bélgica 1 minuto 24, ahí está Qué golazo chicos Entonces en este minuto 24 Qué golazo ahí de Asensio Perfecta, muy buena, muy bonita minuto 25 está ese segundo gol Fabricando jugadas, ahí está España Ya la tiene de perfectamente otra vez Asensio La tiene Borja Iglesias Asensio

Morata, a ver morata, nada, las manos de Courtois. y Esa pelota, que la va a enviar fuera, la tiene Lukaku ahora. La tiene el Lukaku, ese, ese toro verga, cuidado ahí, la tiene brin, cuidao, brin, de cuidado con De el cuidado. Pero mal que la hemos quitado ahí, perfecta, a ver ahí, vas a enviar la alta. Uf, nada, se le quedó corta la pelota y encima hizo caer un jugador verga, hay que tener cuidado ahí.

Este pues carril izquierdo, cuidado con Castain, cuida ahí. Pero con Castain pueden irla adentro, a ver ahí. Madre mía, pues el gol de los belgas. El minuto 29, el gol de Janken, ya estaba avisando Janken Jugador muy peligroso, chicos, a la contra. Increíble. Peligrosísimo este jugador a la contra

y que tener mucho cuidado con las espaldas Porque esta selección no No se achica ni mucho menos Estamos viendo Ese marcador 2-2 Williams que está intentando De quitarse a los belgas Ya la tiene Asensio La tiene Asensio aunque ya se la pasa Carvajal La baja y Carvajal Con un

gran cabezazo la tiene Borja Iglesias, no se la quitaba pero no, no ha podido el belga a ver ahí, me aquí a saber ahí pues, madre mía casi la que la, le la tira a Courtois, madre mía lo que le tira a Courtois, chicos chicos Iglesias, guau, qué tiros iba a hacer a Iglesias madre mía increíble el tiro chicos ¡buah!

La palmita de los dedos a Courtois Minuto 32 ahí. Y García no la envía, la envía lejos. Minuto 32. Carvajal se la envía a Williams a ver ahí. Madre mía, ya la había dentro esa pelota de Williams, ¿eh? Estaba dentro. Mira qué jugada ahí. Nada ahí. Seguimos minuto 33. Ya llegando al ecuador de esta primera parte, chicos. Ahí está.

Tenta sacar Courtois por, en cortito Cuidado que la pierde La pierde el jugador belga La tiene por Iglesias, Busquets La tiene y ya Pedri Pedri, uoh, Se la han quitado Pedri en el último momento La tiene Asensio Nada, la tiene Pedri A ver Pedri, nada, fuera Fuera y ese gol La buenísima ahí el gol de Pedri Pero nada, se le fue fuera

ya la tienen ahí bueno, la tenía la tenía ya pasa el jugador español la recuperamos rápido de Lukaku a ver ahora, tenemos Borja Iglesias a ver Iglesias nada, las manos de Courtois no hay balón que entre aquí en esta portería la cuidado con Lukaku se intenta quitar de ella cuidado aquí, la tiene

me tiene Carrasco cuida aquí, no ha salido, cuida ahí, que Me sale? Menos mal chicos, menos mal. Vamos que salga, que salga. Ay. Por ahí. Vamos ahí, Morata, nada, Morata.

mío ahí no no no no que no que no es imposible chicos ahí cuidado Uf, ojo, eh. es que iba para adentro es, no se la quitaba nadie esa pelota eh. era era inquitable esa pelota pero la tiene morata el corre, morata por ella esa pelota la retase un poquito y la tiene perfecta nada la pasa del rey del se equivoca en el pase

Intentamos triangular ahí está el triángulo. A ver, ahí tiene aquí Williams. ¡Buah! ¡Qué parado y curto! imposible imposible! Traspasa esta portería belga. ¡Wow! a sacar a Sensor de Niki Williams. Nada, le cae con todo... Con todo al jugador belga en la cabeza. Nada, a ver, ahí lo tiene Morata. el Morata... Uf

que para de curto imposible ¿eh? imposible batir a Curtoa imposible chicos vamos ahí williams a ver wow tiene la ya, ya wow

era buenísimo el tiro, a ver, usted no lo intentan de mi manera aunque ahí hay, hay un córner para la selección, podía ponerse por delante el tiro de ese ese penalti que ha hecho Carrasco ahí, justo al lado a la mano los jugadores echan las manos a la cabeza, pues sabes que hay, sabes que Bélgica puede perder una ocasión increíble de seguir

en empate quedan tres minutos de la segunda parte vamos a ver si para el belga o no va a tirar morata Paró el belga increíble como para este belga chicos bueno bueno vamos a intentar otra vez a la desesperada chicos oh, oh, oh, oh.

Imposible con Pau, imposible con mora imposible con Morati, imposible con todo el mundo aquí. Para a madre mía, qué mano se ha hecho. Ya lo habéis visto, es que Courtois es madre mía. La otra vez ahí. Nada, nada. Nada, pues ya salen, ya salen los belgas, pero esto se va a acabar. Quedan dos minutitos ahí.

¡Qué golazo! ¡Gol! De Borja Iglesias ¡Vaya golazo, chicos!

Ahí está el jugador que está haciendo ahora Volga e Iglesias. Casi cuatro paradas. Ahí está Asensio. Iglesias. Pediría a Iglesias. Luego Lukaku y Berthoen, Me parece Janken. Perdón. Ahí está el segundo gol. Y bueno. Pues con una selección belga. Pues que ha sido muy grande. Casi haciendo la posesión en un nivel bajo. Un porcentaje pues, muy grande de regates con éxito. Pero...

Una selección belga muy potente, chicos. Muy potente. Estamos en la segunda parte de la Rosaleda desde Málaga. Va a pitar la segunda parte. Va a sacar España. Va a sacar por medio de Morata. Ahí está. Sacando la Morata y por medio de él. Le tiene ya Se la pasa rápidamente a Sensio. Hace el pase hacia arriba.

Aéreo Se la pasa. y en aquí Williams. Le cae perfecta. ver, ahí. Se mete perfectamente. Borja Iglesias. Ya la tiene Morata. La tiene Morata. La detrás un poquito. Carvajal. La baja hacia ya, Se la pasa con un cabezazo a Pedri. La tiene Pedri. Ahí, perfecto. La tiene Morata. Se, se va de espaldas Morata. Qué pena. Cómo se la han quitado. Ya tiene Torres. Ahí Torres. La tiene

Pedri, esa pelota ahora se las pasa Galla, Pedri. Williams, a ver intentan pasar. A Williams va a hacer el, el tiro. Madre mía, qué paradón de Courtois. Y ahora nosotros la verdad es que estamos bien, pero no nos podemos dejar meditar porque ellos

nos hacen la contra y no meten con Lukaku cualquiera de ellos es una selección muy seria y muy importante la verdad a la hora de jugar va a sacar Nico Williams ese córner ahí la tiene un Torres nada le cae al jugador Bergal a la vez en la cabeza justo los dos y los dos jugadores luchando la la tiene Hazard ahora mismo cuida Hazard por este carril izquierdo que se la da rápidamente a José Galle la pierde vale

ha ido ahí fuera dejó de Jode morata, estaba en fuera de juego. Este de Nayer, cuidado de Nayer. se la pasa Bitzel ya por este medio campo. Rindo este medio campo como está cuidado ahí, ya la tiene Pedri. Iglesias, Morata, la pasa Asensio. La Iñaki. Oh, Iñaki! ¡Qué pena! Digo, qué pena. Nico, me equivoco con Iñaki siempre

aquí tiene Nico. A ver, Nico... Buah, ¡Qué parado otra vez de Courtois! Y tiro alto, ¿eh, chicos? No hay manera. <risas> eso que estoy tirando fuerte, ¿eh? Estoy en un modo bajo, además. Estoy un aficionado, chicos. Bueno, que veas como la selección belga... Como te la quita la pelota. Iglesias ahí... Nada. No hay manera, chicos. Minuto 58

54 de esta segunda parte Ahí casi a la mitad Casi empezando Ahí la tiene Carrasco Cuidado ellos que se van por el medio campo ya La tiene Morata Morata Nada No vale, cómo está Morata chicos Cuidado de Brin Vale, se le va fuera, Van a sacar ellos ahí Van a hacer el saque ahí de esquina Cuidado

se va con The Brain Cuidado con Lukaku Que es un toro Cuidado, cuidado Buah, menos mal

Perdida y muy mal, Morata Cuidado con Morata La tiene Bixel tiene rápidamente Carrasco Cuidado Carrasco Que se puede venir para nuestra área Cuidado ahí Muy bien, se la quitamos Cuidado Caster9, nada Vale, estaría y García A ver ahí Perfecta, se la pasa con este Mega pase a Borgieles La tiene Morata otra vez Aunque la retrasa ahí a

Ah, se le va a dar a Nico Williams, qué pena. La tiene Bízzel, cuidado con Bízel, la tiene. La tiene otra vez Lukaku, cuidado con Lukaku, que se va con el mundo, Lukaku, el mundo Lukaku, cuidado ahí. ¡Oh! Qué parada de una y simón chicos. Qué paradón. <risa> Vaya paradón, la tiene ahí. Bueno, había ha habido un salto lioso. ¡Wow! Menos mal ahí

la tiene a ver ahí nada la tiene él la tienen ellos todavía ahí ahora sí la tiene morata que se la pasaba a nada a ser la bueno, le quedaba de nayer <coughs> le cayó a Nayer la pelota la tiene carrasco que no había metido en la portería nada lo de la intentamos eh...

retrasar Lukaku se desespera cuidado con Lukaku que se está desesperando porque sabe que no puede hacer nada de momento Nico Williams vamos Nico Williams Nico Williams a ver ahí puede tirar wow, madre mía está a punto de meter el cuarto chicos ha faltado poquito a aquí Williams ahí estamos viendo la jugada por pues, el carril derecho como arranca y como para Courtois increíble como para ir

la saca murata y Corner a ver ahí que le queda otra vez a Silcio, a ver si puede hacerlo el solo va a intentar hacerlo a ver ahí Buah, nada la parada de courtois chicos imposible imposible batir a courtois

Bueno, ahora será aquí Williams, minutos 66, casi llegando al Ecuador ahí, cuidado ahí nada, Tienen ellos a ver, la saca Lukaku, cuidado con Lukaku, que es mucha potencia y fuerza para Bélgica, la tiene, la tiene ya ni Carrasco, cuidado que se va por este carril izquierdo, se va muy solo, está solo el García por pues dejarle cuidado ahí, menos mal que está un eximundo atento, menos mal chicos

aquí tiene busquets, ahí está perfecta, a ver ahí, <coughs> la puede hacer perfecta fuera de Morata fuera de Jode Morata, está fuera de Jode Morata, esa jugadita la tiene ahí, nada, la tenían ellos, pues se la quitan, a ver ahí, Uf, nada, de que en ellos la tiene Lukaku, cuida Lukaku con esa pelota

la tiene Bring The, The Que sale Bitzel de ese medio campo la Aunque la pierden rápidamente ellos A ver ahí Borja Iglesias ah Le iba a pasar y la pelota Pero no lo logró En medio campo ahí está el Lukaku La tiene Borja Iglesias A ver Morata No no va a llegar Y él la sacó ahí Pero nada Se le quedaron a ellos Cuidado los belgas

él la muy bien Nico Williams A ver si lo intenta y... Nada, fuera Fuera, fuera el tiro Muy bueno, pero fuera No pudo tirar ahí Le hice una pared ahí 172 ya casi En una pared <coughs> ya aunque me parece Hay sustitución, se va a jazar

no, perdón, se va a Carrasco y entra Hazard Eso es No, ¿quién entra? No sé A ver, ahí la tiene Pedri A ver, Pedri oh, Joder, Pedri wow. Maravilla

para acá como la para macho por eh. Como se estira por un jugador un jugador un, un portero enorme qué mano tiene Courtois ahí está la la levanta y un poco A ver, ahí la tiene morata ver morata que casi va dentro el tiro de morata chicos nada morata hoy no está muy acertado es decir está de dulce pero en este

partido no está muy acertado, es una pena a ver ahí, vamos a intentarlo nada, a ver ahí ahí tiene esencia, esencia, nada

A ver, ahí tiene Morata A ver, Morata ahora ¡Oh! Madre mía, qué tiro Qué parado de Courtois otra vez ahí Cómo saca esa pelota Cómo saca ese balón Saca ahí el balón Madre mía Ahora No, chicos, no hay manera, ¿eh? <risa> Dentro cuarto, ¿no?

Esto es un problema era ahí. ¡Wow! Nada. A las manos de Courtois Minuto 79 ya. Esto se va a acabar. La tiene aquí Williamson que digo. Nico Williamson que ya la tiene Borja Iglesias. A ver, Iglesias. Nada. La rebota del Beidel y hace penalti, ¿no? No hace. Falta tiro libre. A ver ahí. Iglesias, a ver qué tal el tiro.

Qué paradón, chicos <risa> Vale, es ahora Vamos a sacar a Gaby, vas a sacar a la máquina De los palacios Vas a sacar aquí a la máquina de los palacios A ver qué tal Ahí está ¿Y qué tal se le daba a sacarla ahí Williams, Nico Williams, a ver qué tal ahí Nada, tiene el... Gaya, verga ya, nada Nada, las manos de a Nada, ha sido un tiro muy bajo No se veía, incluso Minuto 81 ya

la tiene Denyer, cuidado ahí con Kastain, la tiene ahora mismo Bakanen, se si intenta ir, le hace falta a está está el derecho, cuidado ahí. La tiene Bakanen. Pues el gol, chicos. ¡Qué gol de Bakanen! ¿Cómo lo sabía? Bueno, pues Belga se pone por se pone empate tristes, Hay que remar, chicos. Toca remar.

Toca remar. <ríe> Joder, qué partido, eh, chicos. Minuto 84, bacanen, para que veáis. Saca yo ya morata. La tiene Gaby, a ver qué hace Gaby.

Ah, se equivoca Gaby La tiene Lukaku Cuidado con el Con este Con este toro belga Nada Se le va a Bacanen No, no se le fue Menos mal que la quita perfectamente Carvajal de ahí De las intenciones <coughs> La tiene ella Por Iglesias A ver Iglesias Muy bien Se le van a quitar Por no puede haber Iglesias Madre mía Courtois por Dios

Courtois, como está Courtois? De cara a, la, a su portería, increíble. Ahí nada, hace el taconazo, pues se con Castain. Cuidado, y la tiene Lukaku que otra vez, cuidado ahí. Se la quitamos otra vez, perfecta. La tiene Will, Nico Williams, otra vez la tiene Morata, a ver Morata. Se va Morata, a ver si la tiene Asensio. Vamos a ver si la tiene Asensio y a ver ahí. Nada.

Llegó el jugador belga de cabeza La tiene Hazard La tiene ahora mismo Eso es Hazard La tiene en La retrasa Vixen La tiene De green Cuidado con en Que se va a traer Cuidado con Gakanen Que es muy peligroso Vale Genial ahí Vale va vale. a haber sustitución Se va Hazard en Eso es Tosar.

¿Qué tal? Bacanen. de The Brain de Brain se la quitamos perfectamente a ellos La tiene Gaby A ver ahí <coughs> La tiene Morata os oh, Morata Que la son un poquito hacia Nico Williams La tiene Gaby A ver gabi qué hace ahí Madre mía la que ha tenido Gaby Imposible Busquets La tiene ahí

no sé quién la tenía, no me da cuenta Castell, cuidado con Castell otra vez La, la, la recuperamos de la en La tiene Iglesias ahí, Iglesias va a hacer el tiro ahí Nada Penalti, penalti chicos Penalti me parece, ¿no? ¿O qué es eso? No Falta nuestra, chicos Queda poquito Va a quedar este partido empate, ¿eh?

Nada, va a quedar empate Así que genial, chicos Pues nada Juega muy bien, la verdad Muy digno rival Bélgica, también España Yo creo que ha sido un partidazo de alto nivel Ha sido un partidazo de alto nivel Para un, para un nivel tan bajo, chicos Ha sido tal partidazo Yo espero que hayáis disfrutado Muchísimo Y nos vemos sin más gaming Digo, play más, nos vemos

Adiós Ah, bueno, continuamos ahí con la clásica Eso es No me acordaba, perdón chicos, sigo La clásica, eso es que ahora habría que desempatar Y bueno, pues aquí seguimos chicos Si play más y si seguimos con este partidazo Este España-Bélgica A ver qué pasa Vamos a ver cómo se decanta Esto

perfecta ahí, la tenía Gabi, perfecta macho, increíble Gaby qué poderío, que máquina la tiene Iglesias la tiene, nah, se le fue Iglesias que perfecta, A ver ahí uy, cuidado con Lukaku cuidado con Lukaku oh oh cuidado con Lukaku

Witzel oh, que paradón chicos menos mal que está ahí una y menos mal vale, vamos a sacar a Pablito Sarabia creo que es el momento sí, se va a Borja Iglesias entra ahí Pablito Sarabia, a ver si nos ayuda a hacer el desempate, ojalá saludando a sus compañeros va a sacar de Brindia ese, ese corner ahí en el área española tiene a Derbeider? nada por afuera.

Perfecta el Pablito Sarabia. Vamos Pablo Sarabia, vamos ahora. Tú puedes, Sarabia. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, le rebotó el palo! No me lo creo, chicos. Al palo. Doniel, no, no, no, Lukaku no, no, no, no, no, no, no, pero... Uf, uf, uf.

Menos mal que está y chicos Con cualquiera ya, ya hubieran metido el gol de eh, del desempate Vamos allá con Morata Con Sarabia, otra vez Sarabia, vamos Sarabia, puedes hacerlo Ahí está el gol, gol, gol, gol, gol de España Para poner España por delante España 4, Bélgica 3, minuto 98 ya

partido chicos de vértigo increíble vamos a sustituir a carvajal la saca saca la silicueta vaya partidazo Uf. increíble chicos que partido minuto 99 nos queda todavía la segunda parte entera ¿Eh?

Hay que, hay que esperar un poquito, a ver qué pasa a ver cómo reacciona Bélgica, Bélgica la selección valga y bueno, se va a Dani Carvajal y entra otro grande, que es Atilicueta vamos a ver qué hacemos ahí y cómo respondemos, a ver, la tiene ahora mismo Tosar, el nuevo incorporado recién incorporado Belga, la tiene ahí perfecto, a ver, cuidado y Tosar que es muy bueno, nada, se la pierde este pues y derecho

la tiene hazar, Se va a cazar Aunque ya la tiene Castain, La retrasa de Nayer. Lukaku. con Lukaku. Uf, menos mal que la hemos quitado ahí. Menos mal. Ay, ahí está. Vamos Morata. ¡Ay, qué pena! La rebota el jugador belga. Vamos a la vía. Vamos a la vía, a, ver, a ver ahí.

Ay, qué buena, ¿no? Se quedó ahí cortadito. Vale. La, ya, la tiene Busquet, va el tiro Busquet. Hostia, creo que es penalti ahí, ¿no? No es un tiro, vale, es un tiro. De... Paulito Sarabia, a ver si la colamos. Vamos a ver.

Madre mía, Bélgica, Madre mía, Courtois, la que teníamos ahí, teníamos un golazo, chicos, me la ha llegado Courtois Qué golazo teníamos ahí, nos ha quitado Courtois la, la oportunidad de subir un golito por encima no, Dos golitos por encima, perdonadme, estábamos un golito por encima

la tiene Kasten, cuidado, que vienen con Lukaku Cuidado Lukaku Muy bien, ahí Lukaku cae al suelo por primera vez Increíble, la tiene Morata, el Morata Nada, chicos Imposible Courtois Morata, el Morata La pierde Morata Courtois la Segunda parte, chicos

yo voy a cambiar a vale segunda parte yo que voy a cambiar a una setters a de Raya y no tengo más cambios ¿por qué están todos matados joder he hecho tres cambios no me da ni cuenta

la sacamos nosotros otra vez por mediación de Nico Williams ahora mismo. Ahora mismo la tiene Gaby. Perdón. La tiene Jazara ahí. Perdón chicos. Mira, puro Kaku. Al palo. La tiene un grata

la tiene silicueta ahí perfectamente La pasa, pero nada no, la tiene los le interceptan los belgas La tiene le la, la pasa Sensio, sí, esa pelota, la tiene Morata, a ver ahí La pasa Sarabia perfecta, esa pelota A ver, la va a retrasar un poquito Y para hacer 5-3, a, a ver Sarabia, nada, se le va Muy arriba Qué pena, pero era buenísima ahí A ver Sí, se le va Muy arriba

minuto 108 ya de esta segunda parte ya llegaremos hasta casi el 5, hasta el 120 chicos para terminar este partidazo este España-Bélgica enorme este gran partido de alto nivel de alto nivel con muchos jugadores chicos y bueno pues con mis comentarios

de play más espero que os guste que os estén gustando todo el comentario como estoy narrando el partido con todo cuidado con vanaki en un, un ensaye cuidado Uf, cuidado aquí Buah, madre mía una y que grande eres, una Unai de brin va a sacar el córner a ver de brin en nuestro en nuestra zona muy bien la saca morata con esa pierna la para

esa pierna, pues salvadora casi la tiene Bixen Que la salva y perfectamente La tiene Morata, a ver ahí Madre mía, Sarabia, que rápido va La tiene Pablo Sarabia, el minuto 112 Puede ser Madre mía, Courtois Imposible Lo bien que la tenía Pablito Sarabia, qué golazo Ahí tenía Nada, nos tapa todo Courtois Todo, a ver aquí Este corner nada

no, la cogen ellos castain por su intentas de salir de su terreno cuidado ellos ahí nada se le va minuto 113 ya ya estamos llegando ¿eh? la retrasamos la tiene la del Beidel nada es nuestra ahí tiene morata ver morata la tiene nico williams joder qué buena era ahí

la buenísima para cerrar el partido es ¿eh? muy buena machoni cuidado con machoni la tiene ahí perfecto no como la pilla de esa pelota como la ha cogido chicos increíble Uf. se iba fuera ya esa pelota ¿eh? iba fuera

allí cuida con vaso se la quitamos sin problema hay morata a ver morata a la vez morata madre mía cómo estás morata Buah. tiene gabi oh, a intentarlo gabi a ver si intenta el 5-3 a ver ahí Uf, nada a las manos de Courtois

minuto ya queda menos chicos otra vez al salvamento courtois torres en ahí penalti no o qué es eso no falta nuestra va a sacar courtois no se va a acabar llegamos al 120 <risa>

A ver, ahí la tienes, Sarabia, Sarabia, y el gol, gol, gol, gol, gol, gol. de Pablo Sarabia para hacer 5-3 justo en el último suspiro, chicos. Qué golazo de Pablito Sarabia, madre mía. Pues en la última jugada del partido, una de las últimas jugadas, menos mal, que hemos superado la portería de, de Courtois.

Porque no tiene otro nombre que la portería de Courtois. Qué locura, chicos. 5-3. Ahora sí se acabó, ahora sí, chicos. Ya decía yo. Queda muy raro que se acabara de estrés este partidazo. Para ver a todas las figuras de este partido

de principio a fin Courtois estuvo increíble, insalvable no se puede decir nada de él estuvo genial los jugadores belgas también se dejaron la piel por nosotros pues bueno, nos dejamos más el alma y más la superación y todo y ahora sí chicos, pues nos vemos a ver nos vemos en el próximo partido ya en el España-Suiza y espero que os haya gustado

nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Soy PlayMas. Nos despedimos. Chao.